esta improvisada oficina que vemos a, en este caso a mi derecha y el costo es de 100 pesos. 100 pesos para todos aquellos que deseen participar en la eh, concurso de Huapango hasta las 12 de límite y ya está el listo el escenario, ya está adelante, maestro. Dos, tres versículos. Vale. Que ¿Cómo te vas a Como mira, como cuate, este medio brinquito pasa por el bañalismo. Viva en vivo el vino mexicano, producto de los magueyes que con esta sopa en la mano, hasta los estuco de ley, los franceses en su piedra, todo vino, no Muchísimas gracias profesor Gracias Trey. Fíjense otra cosa muy importante Los escuches A ver Pónganse el estuche Y ponte No, Ahí está Ya, ya sabemos que es el escucho del instrumento Para que no diga que, que no es nada de verdad. Entonces Ahí está El escucho del instrumento de la banda Enfim Bueno continuamos. Muchísimas gracias profesor eh, Bueno pues, eh, entre, entre todas las, las actividades que se están realizando en esta edición, en el 2022, bueno, hay diferentes conferencias que van alternadamente a esta programación, la cual siempre se les invita para que siempre los ancianos estén eh, a, entrenando sobre algunas cuestiones de gastronomía, otras de flora, algunas de fauna, algunas de emprendimiento, otras más sobre ya un documental hecho, escrito, incluso de ediciones eh, sobre libros, sobre revistas de eh, cocina tradicional, de cineasta, de eh, historias y de todo lo que ha pasado sobre pues ya 41 años de esa muestra de gastronómica. En ese momento me da el gusto de saludar también al ingeniero Pedro eh, Cortés por ese, porque los S son de los otros. Y nos están acompañando los señores Pachuca, muchas gracias, también nos termina, que en esta ocasión está dando una conferencia ya en este momento, a, a las tres, a las tres, este, no voy a saber que ya lo veo, aunque, pero sobre gastronomía, sobre la cuestión de la noticia de este Valle del Mesquital, y eh, también tendremos eh, a, a continuación, Luis, Shara, Potomangue, pero antes, la presentación del grupo ⁇ añú Mantújú, que viene totalmente ⁇ añú, todo el repertorio, así también, bueno, a las 12 de la tarde, una y media de la tarde, la presentación de, de los ganadores del concurso de bebidas, curados y postres, la música tradicional mexicana con la caponera el este, ensamble y luego también tendremos la danza Sangre y Azteca. Y así estamos... Eh... Pasando, cada uno de los eh, artistas y expositores que vienen a compartir sus conocimientos, así como Santiago de Maya lo sabe hacer, con las limitas, los postres y también la gastronomía que ayer estuvo maravillosa. Y todos aquellos que están contentos porque en su primera experiencia, después de 41 o 42 años, esta sea la primera, pero que se lleven una grata... Este, ¿Cómo se dice? Una impresión, una buena impresión. Bueno, pues todo esto. Pues yo solamente voy a dejar aquí los micrófonos a cargo de mi compañero Manuel Mendoza, que también vamos saludando y que pase el cenario porque yo me retiro. Nos vamos a otro cuadro, pero enseguida regresamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes que les estén pasando a lo mejor, levantando la manita, por favor. Nos vemos a encontrar. ¿Qué tan disfrutaron la tarde y noche de ayer? El maravilloso, el hermoso. Pues hoy, algunos ya empezamos a sentir un dejo de nostalgia, porque así como principia, pues también tiene que terminar este evento. Y por eso los invito a que lo disfruten, a que se la pasen a todo dar. Ahora que estamos a la reapertura de estos eventos, poco a poco gradualmente y pues sea un poco mejor después de esa pandemia del 19 que aún no pasa así que hay que cuidarnos y primeramente Dios en los próximos años o el siguiente año este que escenario está repleto al 100% a toda su capacidad así es gente que, bonita y hermosa nuevamente dándoles, dándoles la bienvenida a todos y todas que nos hacen el favor de acompañar el día de hoy, de donde venga siempre su casa, San de Haya. Qué gusto tenerlos aquí, qué gusto volvernos a encontrar, volvernos a hablar, y sobre todo que es con eso que es representativo a nivel nacional e internacional la cuadragésima primera muestra gastronómica en este 3, 3 de abril del año 2022. El 2022. Y seguimos caminando y haciendo historia en compañía de ustedes. Vamos a ver cómo andamos allá con los concursantes, decorados, bebidas de y postres. Inicialmente, en la cocina tradicional de Allí no se acostumbraban los postres. De un tiempo, se acá, pues, a raíz de esta muestra gastronómica, se ha implementado esta modalidad de participar aprovechando las bondades que nos da la naturaleza, la flor de garambullo. Hay una fusión ahí, por ejemplo, en una gelatina de escamón, un curado de chilicuil, entre otras cosas, una infinidad de panes, pasteles, bebidas, el agua de chocolate, el agua de tuna. Tantas y tantas preciosuras que hoy nos presentan esta gente. Bienvenidos a todas las localidades que integran Santiago del área a gente participante de otros municipios. Y vamos a ver si le venas, a ver cómo está esa gente que está participando en los jurados Postres y bebidas. Échense un aplauso, si está contento, si está bien agradecido. Vamos a estar contentos y pongan sus cinco sentidos al máximo, porque Santiago de la Maya los quiere ver bien felices, bien sonrientes. Un saludo a todos los comerciantes allá a Junques, a Romboni, allá los pariente del aire, de las nueces con Tonio, que por cierto va a estar actuando aquí su hijo. Israel, el baterista y fundador de ese grupo. Que los interpreta el género regional mexicano, la música norteña, Recinto Norte. verdad a ver qué bonito toca, entre otras cosas. También está la invitación para que se vayan distribuyendo los que así deseen y vengan a participar en el concurso de guapango Se va a empezar a celebrar después de la una de la tarde. Se puede distribuir aquí a un padres donde están las computadoras o, en su caso, en la presidencia municipal. Ahí lo recibe. El costo únicamente es de cien a ver quién se trapa a su pareja y que venga a ejecutar el guaparro bien zapateado y ya esté preparado. Y pues mire, señoras y señores, bienvenida la gente de la Copa, de Pachuca, del Distrito Federal, de Castillo, de Ixmequipa, de Mestillán, de Cardonal, nuestros municipios maligrantes. Damos la bienvenida a nuestras localidades, el Shinto, el Encino, Hermosillo, Porvenir, el Águila, González, González, Ashwata, el Egipto, el Mezquital, Lomotepec, La Nueva, La Blanca, ¿dónde está La Blanca, sino La Blanca? Perfecto, ahí está la gente de La Blanca, Guerrero, a ¿dónde está la gente de Guerrero? Ahí está, estamos. A... Ahí está Guerrero, el Mezquital, ¿se encuentra el Mezquital? Sí, señor, saludos a todos ellos. El Palmar, saludos a esa gente bonita del Palmar, Zaragoza, Xandunga, Santa Mónica, El sitio ¿A dónde está la gente del Javi, el Jagüey? ¿A dónde está el Jagüey? Ah, cómo no, sí vino el Jagüey. ¿La sección Sur? ¿Estará presente en la sección Sur? La sección Norte. Toda la gente de cabecera municipal sean bienvenidos a este evento, 41 primera muestra gastronómica. Y seguimos haciendo historia, porque te encuentras en tierra colorada. Hoy, la patria sabe el algo. Hoy... La patria Santa Santiago de Anaya, estás en tierra colorada, el hogar del mejor platillo de cocina tradicional mexicana. Bienvenidos amigos de Querétaro, que hoy vienen a participar al chef Israel de Toluca, por ahí lo estamos viendo, hombre chef no había mucha necesidad de levantar la mano por la altura es más que suficiente eso, la altura del popo doctora Elinque Peña Sánchez, señora bienvenida un saludo al fundador de la muestra gastronómica allá en aquellos años en el Centro de Desarrollo Comunitario y no me diga que no también se echaba su pinquito. después de la vaina. Hora de tres, Carmelo Ángeles Maruno, nativo de Santiago de ¿no? Gallos sí, y señor fundador de la gran muestra gastronómica. ¿Estamos listos, profe? Perfecto. Damas y caballeros, señoras y señores, con el permiso de todos ustedes. Voy a presentarles a este todo. inició bajo la iniciativa del padre... Fernando Scott de Indonesia en el año de 2016 con la idea de participar en la feria patronal y que cada domingo participara en las misas con integrantes de esta cabecera y que todos los integrantes de esta cabecera y quienes quisieran integrar ha participado por en la Basílica de Guadalupe. Hay nomás. Bueno, Dios de tula Y el 14 de marzo del mismo año, en las festividades de San José, magistralmente dirigidos por, por el profesor Armando Martínez Lazo. Vamos a recibir a este coro con un fuerte aplauso para que se le pongan ganas y estemos arrancando este evento maravillosamente a ver ese aplauso, ese aplauso con ustedes, el coro Mantubú. Sí, señoras sí, y señores, bienvenidos profesor Armando. Yo gracias dije a María, si la pelúcula es ya porque en la eh, reclutarse para este eh, proyecto y por eso el coro con por nombre mi canto vamos a continuar con un repertorio que algunas son del libro de Guerrero, de Guerrero investigador en su libro Los Otomías del Valle de Mesquitán y estamos cantando a dos voces Vamos a cantar. esta fue a primera voz, a una voz. Y la siguiente va a ser a dos voces. Vamos a tratar de que el piano sea más bajito que las voces, si me permite allá Y esperando que todos disfruten de este cuadro. Gracias. porque no es tan común como las que conocemos eh, vamos a pedir que sean un poquito más las voces si pueden, un poquito más las voces bajamos un poquito más el piano si me permiten nuestros amigos técnicos y vamos a hacer esta siguiente pieza ¿por qué? era muy pícaro el eh. ayú Dile a mi comadre, fíjate y no te decía directamente, diría mi comadre si va a querer, porque mi compadre ya se va a morir de frío. Entonces, de estas cosas se dan en el niñón, en el valle del hospital, y esto es de ese mismo libro de investigación. Vamos a escucharlo. Son canciones cortas, después haremos otras canciones. Vamos a escuchar. Thank mm -hmm. you. Desde lejos se divisa, ahí vamos a llegar a ver a una muchachita, una much muchachita a la que quiero ver. Palomita, ven, ven a prisa, ven a decirle que tú quieres llevarle este papelito para que así te lo crea. Mañana cuando amanezca, Dios sabe dónde estaré. Si la palomita no regresa, me sentaré me se a llevar. Este es lo que dice el siguiente texto El siguiente texto se oye en el monte, una pastora que llora porque perdió su ganado. Lo perdió con estar jugando, platicando con un muchacho. Le sorprendió a la mamá y la golpeó con una vara. El muchacho se fue, escapó, él no me hicieron nada. La paloma volando me dijo, me dejó un papel que a su muchacho mandó. El muchacho me dice, solo me quiere a mí Cosas románticas también se escuchan en todas estas historias de canciones escritas y ya todo el mundo conoce. La pastora, la mayor.